Hola galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y en este caso, en este principio, de Santer, estamos en Punky Friday, un juego que la verdad yo he jugado, pero no se me había ocurrido de grabarlo. Así que bueno, aquí estoy. Se me ha ocurrido de grabarlo alguna vez y bueno, por eso estoy aquí. No me dejas allí detrás mío. Da igual. Venga. Eh, este juego en CICE de Roblox, pues, eh, la verdad, llevo muchísimo tiempo sin jugar a Roblox. Y en en darle a disco, darle a una canción. No tengo ni idea de cuáles son estas, lo que pasa es que eh, yo solo las creo A ver, como por ejemplo esa misma, no sé. Elijo un mapa. Y mira, estoy contra el eh, que como que puedo hacer lo de, como en Face en el Punky, pero a batallas de rock con gente, como, ya con gente que, o sea, con gente, ya sabes, gente de, de, otro, de otro sitio, ya sabes, ando. Ah, varios cuando le da la... Que sí, no sé cómo explicarlo. Me ah. Mejor no, esta no, esta ya no. Porque a lo mejor. Uh, pero esta me. Me, me apetece, me apetece. Es de 9K, es de 9 C9 teclas. Me apetece, me apetece. A la vega. Ah. 3, Bien, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo que maneja? el yo pero porque a él le sale cuatro teclas y a mí no va de igual de paliza y en suma, yo no me tengo a cien por cuatro. Yo, pero, pero ha he hecho. Tío, eh, aunque penséis que, eh, que, que eso es porque me he enfadado eh, eh, que estoy diciendo es porque estoy enfadado. Es que no es eso, tío. Es que es que he hecho trampas, tío. Yo, yo he tenido que hacerlo con nueve teclas. ¡Nueve! ¡Nueve! Y él solo con cuatro. Y eso es súper fácil, tío. Y, y es que me ha dado.. Me ha, eso me ha hecho que, que sea más difícil, tío. Eso, eso es trampa, o sea. ¡No digáis que no! Eh... Mi mapa favorito es este, pero lo que no me gusta es esto de que estés de estosa y eso lo que, me, lo que me gustaría es que no estuviera de estosa y que estuviera para entera y ahí como si fuera una habitación que estaría... yo No me digas que me se va a buguear la última partida. Es que no me digas. No. ¡NO ME LO PUEDO CREER! ¡ES QUE NO ME LO PUEDO CREER! ¡Vale, pues no polinesios! No, no, ¡No me lo puedo creer y se buguea. ¡Y se movía ahora! Tío, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer Es que no, no me lo puedo creer No, no, no, no, no puedo ¿cuál es la canción que he Vale, también una que quisiera... La cualquiera de las dos... Vale, ha tocado la suya, Casanova. con la Y ya no se necesita tantas teclas por solo una parte que parece súper fácil. No, no, no, no, no, es que yo voy ir aquí porque es que ahora voy a elegir la canción más larga de todas. Y la verdad es que no sé si merece la pena porque va a tardar el vídeo 8 minutos más. Nada, yo solo la voy a. Es que la voy a hacer solo porque no me dar... Vale, corre, venga, rápido. A ver, está aquí. Ah, mira, todo. Vale. Three, two, es de 5 teclas, one. o sea, literalmente. Mira. A ver, es, hay 5 teclas en vez de 4. Chicos, este es el final De este buen juego De Friday Night Funkin, una copia Pero creo que este es como Que juega con gente Y que, casi todas, pro. Para alguien que no, no recomiendo que juegue A este juego, ya debería de practicar Mucho, mucho Aunque puede jugar, sí Pero tendrá que practicar Jugando solo muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Porque, porque la gente aquí Es que, es que revienta que no veas, eh dejar los videos destrozados? Mientras que los lo de, lo de esas personas todavía siguen vivos. ¿Y bien? Eh, eh, no sé. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like. Dale a like. No hacer eso. Y suscribiros a mi canal si no estáis. Y bueno, pues chao.